En fin, tenemos bastantes más temas, los vamos a seguir comentando después de la tertulia. Ahora vamos con un tema importantísimo. Maduro en la CELAC. Hay una organización paralela a la OEA. Se está eh, pergeñando todo esto para blanquear regímenes del foro de Sao Paulo. Están los globalistas, están los globalistas metiendo toda la carne en el asador y saben que o lo hacen ahora porque es o ahora o nunca. Y están metiendo, aprovechándose de la soberanía usurpada, porque no son democracias, ¿de acuerdo? Y eso no se engañen, lo quieren hacer aquí en España, ¡vamos! Eh, pueden pensar ustedes, pueden pensar ustedes que aquí se me va la pinza, pero es que siempre lo parece y al final siempre terminamos acertando, desgraciadamente. Y bueno, para ayudarnos en esta... En, esta, eh, en la disquisición de, de, de todo esto, vamos a tener con nosotros al doctor Alberto Franceschi. Se nos va a incorporar en breves instantes y nos va a ayudar a entender qué es lo que ha estado sucediendo. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Bueno, ya lo tenemos por aquí, ya, tenemos, eh, ya estamos conectando. Muy buenas tardes desde España, doctor Alberto Franceschi. ¿Cómo está usted? Pues será bien, amigo Luis. ¿Cómo está usted? Pues bien. <risa> vamos a ser optimistas, vamos a decir que Hay bien. Acontecidos. <risa> mi, mujer que, mi mujer que es canaria está bastante triste por ese bendito volcán que está arrasando allí con la... Ah, Esa sí. no es su isla. Ella, ella es herreña. Ah, pero okay. caramba, qué, qué dolor, ¿eh? tanta gente que pierde sus propiedades y la angustia, ¿no? Bueno, eh, Esa. sí, sí. La acabó con el pollo. <risa> bueno, <No. risa> bueno, bueno, vamos a ver. El, el pollo se va a reavivar. En lo, estamos todos pendientes de que se entregue la documentación supuesta en esos pendrives. ¿De acuerdo? Vamos claro. a ver qué es lo que sucede. <ríe> no lo sé, cuando, cuando se formalice todo eso, se continúa, se continúa mientras ya todo es especulación, ya hemos habido más detalles, sabemos que se vincula a Monedero, sabemos que obviamente desde Podemos desmienten todo y tal, pero ya estamos, pues eso, a que se presente esa documentación, a que se investigue, a que se haga pública en las conclusiones, y vamos a ver mientras qué es lo que podemos ver, pero no, no, el, el pollo claro es que ahora mismo está en en ese interín ese de investigación. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el, el caldevero. Sí, de hecho, de hecho Maybor en Sin Filtros, hoy, eh, al, a la madrugada de aquí de España, a la tarde de allí de, de Estados Unidos, tiene programa donde, ella tiene pero unas fuentes increíbles en este tema. Seguramente. Sí, Uf, yo, yo me he quedado sorprendido, porque es, es increíble lo que, lo que ha logrado extraer. Y lo, van a, y lo van a publicar, lo van a publicar y, y vamos a ver qué, qué actualidad hay allí. Y desde luego que el pollo está contra, pero vamos, atentando contra la estabilidad de todo el gobierno de España, ¿eh? que ya era una estabilidad precaria. Ahora, ¿tu pronóstico es que sí lo estraditan? No. Yo me atrevo, no, no asegurar que, que no lo estraditan, pero es que, es que el pollo guardado en España es mejor que que con la lengua suelta en los Estados Unidos para ellos allí para Sánchez Poemos y compañía eh, yo él digo, no se fue a España por casualidad claro ya que algunas garantías tenía allí él sabe que en Estados Unidos empieza como él mismo dice allá uno comienza diciendo declarándose culpable para poder aspirar a tener un juicio justo yo en lo que en a ver, yo voy a hacer una apuesta arriesgada, ¿eh? Un pronóstico arriesgado. Vamos a ver, es que eh, yo creo que esto va en, en dos fases. Suponiendo que la salud del pollo se mantenga durante todo este pronóstico que voy a, que voy a dar y que no se fugue durante todo este pronóstico que voy a dar porque ya ha pedido protección de testigos y todos sabemos lo que eso significa en, en boca del pollo. Yo te entrego los pendrives y tú dejas que yo me fugue. O sea, eso es así. Eso es así. Claro, le han denegado, le han denegado. Entonces, suponiendo que le dure la salud y suponiendo que no se fugue, ¿de acuerdo? Mi pronóstico es que mientras esté este gobierno, el cual está dilapidando, si las informaciones que tiene se, se consolidan realmente, se queda aquí en España, obviamente. Si está cantando aquí, ¿qué no cantaría en Estados Unidos? Y ante, una eventual, ante un eventual cambio de gobierno... Veo mucho más posible esa extradición, porque este tema del pollo ahora entiendo que va para largo. Sí, es una buena conclusión. Yo creo que no arriesgas demasiado tampoco. O sea, todo lo que tenga que ver con esos entretelones, de esta justicia, digamos, comprometida con élites de, de muy de compleja limbre, ¿no? De, un secretario de Estado, una, una Secretaría de Estado de Estados Unidos, más el Sistema Judicial de Estados Unidos, que puede pelotear por años. Escúchame, Wikileaks, o sea, que tiene, no sé, millones de, de, de, de, de audios y de, de videos y de toda clase de mensajes comprometedores para decenas y decenas de altísimos personajes de Estados Unidos. Y bueno, no sé, los han graduado allí a cuenta costa, abre muy poco juicio y ahí está. Eh, no puede saber más que a Sánchez. Y sin embargo, ahí se eterniza la información de Wikileaks. Sí, bueno. El señor pollo efectivamente, es un hombre, es el tipo más informado de Venezuela, no te quepa la menor duda. Sabe demasiado. Y tiene una cosa a favor, ¿eh? no es hablachento, él no es de, de grandes figuraciones. Cuando él dio el paso a aparecer del lado de Guaidó, para mí que hizo una tontería porque allí el análisis político le falló mucho, creyendo que con Guaidó de aliado podía hacer algo. Resulta que logró enemistarse con todo el chavismo y no le van a pagar bien los señores de Amigos de Guaidó, porque ese es un amigo de víboras y traidores lo de la, la, la oposición venezolana yo no sé quién es peor si la, las víboras del gobierno o las víboras de la oposición pero en todo caso no es garantía para alguien que como él tiene tantas cuentas pendientes tantos crímenes tantos crímenes sobre su, sus espaldas y bueno sencillamente está allí a la buena de no sé qué incidencia y de cuál sistema de justicia puede llevarlo realmente a 20 o 30 años de cárcel o a la pena de muerte que debería merecerla eh, porque ese es un tipo que tiene 20 años traficando oye, Tortura. ese fue fundador del cartel de los soles antes que apareciera sí, sí. públicamente sí, sí, sí. Este es, es una figura clave hay otro que ni siquiera ni siquiera suena pero eran sus socios en la cúpula militar desde el año 2000 hmm. eh, gente de la marina incluso ahí hay todo con esa fuerza armada de Venezuela <coughs> de todas formas están como en el ocaso esta gente. Se ha ido desmembrando, la fuerza armada ya no tiene el peso que tenía antes, pero sí tiene mucho para el pobre pueblo inerme y sin armas y a la buena de Dios, porque el pueblo de Venezuela se parece cada vez más al cubano, ¿no? sí. resignado a una suerte de, de, de, de agravio infinito que, no sé, ya per... se movilizó durante años y años. El pueblo venezolano se movió durante los 20 años pero en los últimos uno o dos ya como que tiró la toalla, pero la tiró porque 6 millones de emigrados Luis 6 sí. millones de emigrados, que es toda esa clase media que, que, y de trabajadores incluso que, que eran activos en la política, se obstinaron a buscar su vida donde puedan darle comer a sus hijos todavía. Y en Venezuela ha quedado muy parecido al pueblo cubano. Un pueblo que se mueve por, para que le den, para que dame comida, pero... Y lo de las libertades, sí, está bien, como una consigna general, ha aparecido por primera vez en 40 años el fenómeno de la libertad, de la lucha por la libertad en Cuba. Pero es que nadie tiene una piedra y ningún ejército y Estado armado hasta los dientes, lleno de birros y de criminales, de torturadores, va a caer con gritos. Solo salen a piedra, plomo y candela, como decimos nosotros. Y si no hay un operativo de violencia generalizada, pues ya se arreglarán para canalizar por la vía de, de, de ¿cómo se llama?, de, de, de tiktokers y de, y de Sí, influencia. sí, sí, que sí. Uh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Las cosas claras, ustedes saben que aquí venimos a hablar sin ningún tipo de complejo y informales de verdad. ¿De acuerdo? Eh, Franceschi, eh, el doctor Alberto Franceschi, es una persona que yo creo que precisamente esa claridad, esa claridad, es, yo creo que hasta un poco dolorosa porque dices bueno yo me esfuerzo en decir la verdad por favor esfuércense ustedes en retuitearla o sea que es solo un cliquito que es solo un, una historia de estas yo lo entiendo yo lo entiendo porque mientras aquí hay voces muy amables y muy acomplejadas y muy tolerantes diciendo aquí la democracia el diálogo el tal no sé qué yo les yo agradezco voces como frances que dice la verdad que dice aquí o, o se les ayuda desde fuera o aquí hay una intervención. Estamos hablando de una intervención militar. O sea, perdónenme ustedes. O sea, es que hay un momento en el cual el comunismo te ha, te ha quitado todas las herramientas. Dice, o te, de, o, o, o te ayudan a salir, o tú verás lo que haces. Pero es que ahora mismo que no les engañe a nadie. Que lo que necesita Venezuela es que se les eche una mano precisamente en ese sentido, por Dios. O sea, vamos a ser serios. Vamos a ser serios, sea dialogar con Maduro Dialogar con Maduro Es que, además, el, el asunto que yo tengo aquí preparado Es lamentable para lo que vamos a hablar hoy Tengo aquí preparado un... Bueno, antes de nada, si quiere acotar algo de esto Y saco yo el, el tema, y vamos a hablar de Maduro el la y todo esto ¿Quiere acotar si algo eso, acerca de la solución? Eso lo... okay. Si es sobre lo de la negociación Se impone como lógico desarrollo De lo que podemos hablar Porque efectivamente los venezolanos le ha caído algo peor que el gobierno y es el gobierno con su oposición leal a, a su majestad Maduro como una unidad inextricable de intereses siniestros contra los intereses de, de la patria venezolana de todos nosotros, de la población en su conjunto esta es una plaga como no hay otra, sí, sí hay otra. cada estado cada estado tiene la propia a nosotros nos cayó la maldición solo que esto tiene un ropaje que bueno, lo labraron durante años con muchas complicidades de parte del Partido Demócrata Norteamericano, parte del Partido Republicano incluso. O sea, los hacedores de esa, de esa fisonomía de la oposición venezolana, eh, sus grandes benefactores, yo hey, hablando de muchos millones de dólares, ¿eh? están sí, sí. en el propio Departamento de Estado Norteamericano. Sí, sí. Ahí yo no sé qué complicidades hay, pero ahí van a surgir cosas muy raras en el futuro. Connivencias entre fragmentos sectores del Departamento de Estado y de su oposición, con Guaidó a la cabeza para robarse los fondos de Venezuela, que antes se los robaba en exclusividad el chavismo y no lo ahora eh. los comparten. No lo sé, pero voy a soltar un nombre, Mike Pompeo Mike Pompeo es parece ser la figura más yo no voy a cargar las tintas al señor Pompeo parece que es muy rezandero y eso lo obliga, digamos, a guardar muchas formas. No debe ser de los principales responsables por supuesto, es gran responsable por dejar hacer, pero ahí está el tal Bolton que lo dejó eh, que lo dejó actuar eh, Trump durante un par de años y fue eh, pero fatídico ese era un agente, no sé de qué grupo petrolero tejano para cogerse cinco y para cogerse a los haberes venezolanos de PDVSA, está allí el Eibran, que es un maniobrero de 30 años, 40 años de todas las más renuncias de la diplomacia norteamericana Hacia América Central y hacia Venezuela. Y ahí está este protector de Shannon, que era el, el, el ideólogo anterior de la época de Obama, que consagró una alianza con Maduro y con Diosdado, que lo visitaron ayer Puerto Príncipe, tuvo Diosdado, y Shannon fue a Venezuela varias veces. Y ahora el Shannon no aparece, pero el asistente de Shannon, que era el señor Story, es el embajador norteamericano en Venezuela. Y. Eh, no está en funciones, lo retiraron, pero ahora está volviendo otra vez después de los acuerdos de, de, de, de México, incitados por el señor Story, y por la propia administración Biden. Ahí sobra, escúchame, Biden, lo que ha hecho eh, directo es poner a Leopoldo Martínez Nusette a la cabeza del de el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un puesto clave en el manejo de las finanzas de América Hispánica, ¿no? Y entonces, ahora Leopoldo Martínez Nucente, que era, era un fuerte, una ficha fuerte del aparato de recaudación de fondos, es el mud artífice de la mud de la primera hora hasta hoy fue ministro, ¿te acuerdas del gobierno, del, gobierno del, del empresario este? Dios mío. De Carmona, durante dos días que tuvo el ministro, ese fue ministro de Carmona. Y está, y ha tenido una fundación que maneja millones y millones de dólares en Washington por muchos años para la MUD, para Caprile primero y ahora para Leopoldo López. Y bien, esa es sala de la MUD también tiene sus asideros en el partido, en el PP de Rajoy, en el PP de Casado. Eh, es gente que se mueve en los bolichicos y los boliburgueses de las más grandes fortunas de Venezuela que están en Madrid. Sí, sí. Este, que fuera del país, y, y que, que, que los han ha colocado y que, y que los han colocado en medios como si fuesen mártires en medios ah, aquí sí. de, de, afines al PP, vamos están siendo además noticia ahora porque algunas <risa> torpezas que han tenido brutales no vienen al caso pero los han colocado, han hecho incluso cuñas eh, nosotros defendemos la libertad y sale Leopoldo hablando uy, yo tal, no sé qué, no sé cuál <risa> oh padre mía Dios, qué forma de hacer el ridículo Papá de Leopoldo fue el administrador de su hijo en la alcaldía de Chacao. No voy a prejuzgar nada. Mm. Y ahora es del PP y, y el representante ante el, el, el Parlamento Europeo por el PP. ¿Quién? bien? bien. <risa> Muchas gracias, señores españoles, por hacer nombrar este día. Pero ¿quién es Leopoldo López, el hijo, al que protege su papi? ¿Quién es? Ese? Es el emisario de los bolichicos de Madrid. Para armar siempre un negocio con el chavismo que les permitió forjar formar fortunas gigantescas de corruptelas masivas, de robos masivos, y una pata en el narcotráfico que no se sabe hasta dónde llega. Claro, claro. Es que si no no sería, no sería narcotráfico. Bueno, la verdad es que este es un tema apasionante y yo tengo la tentación de continuar con él porque además he visto que he tirado de, del hilo de Mike Pompeo y ha salido otros detrás <risa> pero, pero tenemos... Pero mira, tenemos... El sí. pro, nuestro problema es grave ¿eh? Sí, sí, desde luego No ah, hay esperanza a la vista la vida que... democrática olvídense de esa estupidez sí, señor. Los que crean que esto se sale y que con votos Te voy a plantear la cosa al revés Gobernar Venezuela con la mud es igual que gobernarla con el chavismo. Es una casta de corruptos que llevan, llegan a la política para, eh, digamos, hacerse de fortuna y el pueblo venezolano asiste y llame a esta gente, se entiende y se dan el vuelto. Entre todos ellos son una casta de malditos traficantes de toda la miseria humana de Venezuela, sí, señor. Y, y tienen sus agencias y tienen sus cómplices ¿o es que acaso la diplomacia americana no es cómplice de estos bicharracos? claro que lo es, y la española y cuando tú empiezas a tirar del hilo, como dices tú, esto llega muy atrás, esto viene de la propia España también de los uh -huh. tiempos dorados del, de la, del bipartidismo a ver, a ver, es que yo no quiero sacar el tema del pollo que, que, que, que si no al final se nos va a salvar Maduro y tenemos que hablar de él pero es que el pollo ha hablado de Morodo y de y de, y, y de Zapatero ¿eh? y del embajador o sea lo que pasó por las embajadas cuidado Estoy hablando del dinero Zapatero claro no tiene su mina una mina de oro que le llama duro a ver eh, pero cuidado, porque los chavistas eh, son malos y, y tontos, y muy, muy torpes, pero no, no demasiado. No le han dado la mina exactamente, le han dado el usufructo de la mina. Tú le das una mina zapatero y al día siguiente te encuentras un solar allí. No sabes, qué, no sabes qué ha pasado. Este te lo arruina. Bueno, porque el derecho minero español todavía sigue, entonces le dan en la concesión para que haga con ella lo que quieras Menos menos digamos llevársela para su casa, ¿no? <risa> <risa> Mira, la putrefacción de la casta política española mm. no no puedo decir que igual a la venezolana, mm. pero caramba, qué esfuerzo has para parecerse. ¿no? <risa> claro que sí, claro que sí. Afortunadamente tenemos tenemos a Vox y, y la verdad es que hablaremos este viernes. Este viernes estamos preparando un programa especial en el cual vamos a hablar de la de la grandísima eh, censura que hay en redes y, y esto que acabamos de decir de solo queda Vox y solo la respuesta es Vox y aquí Vox, eso está siendo censurado incluso en digitales. Fíjese, fíjese. Bueno, vamos a comentar un artículo de los compañeros de La Gaceta. Vamos a ver, lo vamos a poner aquí en pantalla y es que ellos se hacen eco. Gracias por hacerse eco. Porque si no lo hacen, pues... pues la estaría... gaceta de la Iberbecera de la, Exacto, derra, IBC, de la exact Terras. Exactamente, exactamente. Y titulan así, Maduro en la CELAC, una derrota para el mundo libre. Creo que yo no lo hubiese podido eh, decir mejor. Decir que además Maduro, después de ir a la CELAC, a este órgano infecto, hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con Raúl Tortolero, que estaba haciéndose cargo del tema y nos explicó que es el sustituto que han preparado los globalistas para la OEA para blanquear a todas estas dictaduras. Es algo terrible que estemos viendo a Maduro desplazado en México. O sea, esto de verdad que es que da asco, da náusea. Y más a la gente que le tenemos cariño y amor a México porque vemos que está siendo el valedor de todos estos impresentables. ¿Qué hace Díaz Canel en México? Por Dios, por el amor de Dios, es que es una vergüenza. No sé qué quiere comentar usted, doctor. Bueno, mira, que la gente debe recordar que la CELAC se fundó, se armó con plata venezolana de Chávez y puso a Raúl Castro de primer presidente de esa comunidad económica americana latina, el CELAC. Eso nació maldito. Ese es un respiradero de la diplomacia cubana desde el día uno. Y, por supuesto, ha conseguido en, el, en los cabrones de la diplomacia mexicana con su famosa doctrina Estrada. Acuérdate que México siempre jugó la carta cubana cuando rompíamos todos los países de Iberoamérica con, con Cuba en aquella fatídica, digamos, hechos del de, de el envío de guerrillas cubanas hacia Venezuela, etc. Etcétera, etcétera, y que Betancourt logró un gran bloqueo diplomático a Cuba. Bueno, en esa época México salió y dijo, no, no. Nosotros no solo no rompemos, sino que mantenemos relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba, mm. y bien esa es la tradición mexicana Ahí la... incluso, no sé si te acuerdas, con Fox que le llama a Fidel y le dice sí, pero no te quedes porque tengo problemas para que te quedes 48 horas tiene que venir rápido, e irte rápido y Castro lo chama, ¿no? mm. diciéndole, estás perdido cobarde, no, no, es... y el casi que el otro que le dice es que Bush está en contra, que tú estés aquí mucho tiempo y así fue Fidel, fue hecho un discursito estoy hablando de la última vez que se hizo la, la, una reunión allí de una, en la cumbre interamericana eh, escúchame Luis, si es que todo esto está embarrado hasta la propia España sí, sí. y ahí no se salva ni Franco ¿tú no te acuerdas, no te acuerdas que en la muerte de, de, de, de Franco llevó al, al Estado cubano a tener una semana de, de riguroso luto oficial por la muerte de Franco, con la bandera mediasta de España. Este... Había, había una relación muy fuerte entre, entre Fraga y el, y, y el tema de los Castro. Había una relación muy fuerte. ¿no? Es, una, es una relación de un siglo, porque mm. la, la pérdida de Cuba para, para, para, lo, para la, el imperio español ya feneciente... Eso quedó como una herida abierta, la más reciente, en 1898. Y entonces tienes eh, esa, esa, esa herida no cerrada. Y Castro la, la usó a fondo, para, usando que a España estaba muy aislada, y él también, entonces hicieron, hicieron migas. Pero ese era el oportunismo lógico que tenía Franco que se hizo amigo de, de Perón, que también era otro maldito como él, y entonces bueno, le jugaban esas malas pasadas a la diplomacia yankee. Cuando España tenía política independiente, cuando se hizo atlantista, eh, terminó esa etapa, y bueno, ya veremos al propio Franco y a la propia, este, las bases norteamericanas ya instaladas allí, etcétera, que fue cambiando ese panorama. Pero en todo caso, eso, esto, estos. Estos mimbres vienen de aquellas viejas eh, leyendas sobre la independencia de las diplomacias. No hay tales independencias. Eh, solo hay intereses. Hay dialéctica de imperio, dialéctica de Estado. Y nosotros, querámoslo o no, eh, eh, somos parte de que, bueno, ¿por qué hace México eso? Porque le resulta, a su vez, en política interior, le resulta ser un toquecillo anti-yanqui pero no tanto, porque México depende en cuatro quintas partes de la, de la economía norteamericana y del pacto comercial con Estados Unidos. El que crea que eso va a ser un motivo de grave irritación para Estados Unidos, que pongan allí a, a, al animal Maduro a echar discurso, bueno, se equivoca, porque eso es parte del juego. Es parte del juego y es que Maduro va a viajar a los Estados Unidos, que es que está confirmado. Está confirmado que va, a ir, eh, que va a ir a la cumbre. Allí se va. Esto es muy curioso porque me han dicho que, que, que no se puede salir de determinada zona geográfica que la claro. ampara la diplomacia dentro de Estados Unidos y fuera lo pueden capturar, <ríe> pero dentro no. Es que es así por internacional. Ah, es emocional. increíble. Ahí puede ir hasta, hasta grandes asesinos en serie, van a la ONU. Si ese es su sitio natural, si la ONU es. Digamos, la gran organización de la cabronería universal con todos asesinos y ladrones, narcotraficantes, que, ¿cómo se llama? Narcosoles narcosole, como los nuestros de Venezuela. Y bien, y todos allí se entienden en esa diplomacia de estira y encoge. Mira cómo está de, de, de complicada las cosas, que ahora habría un, un deslizamiento de, de Europa hacia cierto antinorteamericanismo, norteamericanismo eh, frotándose las manos. Claro porque los franceses están indignados con Estados Unidos porque les anularon la compra de 50 mil millones de dólares en no un de Australia ¿no? esos son intereses, solo intereses ahora diplomacia internacional ya manejar la propia es complicado imagínate tú manejar la de, la de decenas de naciones con intereses distintos, disímiles y a veces contradictorios también pero vamos a una época totalmente distinta a la que conocimos en estos últimos 80 o 100 años. Mm. Este, porque el protagonismo de los imperios parece que va a realinear eh, las esferas de influencia. el propio Estados Unidos hay cierto ocaso y hay una, una beligerancia rusa bastante más importante en Europa. Hay un deslizamiento alemán hacia sus entendimientos con Rusia. Eso... Y el extremo oriente no es verdad que que Estados Unidos esté obligado a hacerle la guerra a China, ya va poco a poco, porque eso no es así tan fácil, una guerra de, de superpotencia no puede entenderse sino como el fin de, de, de la presencia humana en el planeta, ¿sí? porque si se va a guerra termonuclear estamos liquidados. De manera que todas esas especulaciones sobre que Trump tenía el dedo ahí arriba del botón nuclear, los últimos días. Increíble. Es, pero es, es que es <risa> increíble. O sea, el presidente que no inició una guerra en no sé cuántísimo tiempo, que solucionó conflictos, conflictos que se ha esforzado vehementemente en reabrir y lo ha conseguido Biden. Oye, y ahora resulta que el malo era Trump. O sea, tócate las narices. Sí. En fin, bueno, una cosa eh, que... Eh, que... Eh, yo creí que yo era pro-Trump, pero tú me ganas. <risa> no sé yo. Eh, a ver... Eh... Una cosa que quería aclarar, porque lo han preguntado, a ver, eh, muy, se, de, a ver, voy a resumir con todo lo incompleto e in, inexacto que es resumir a un concepto. Les voy a decir que la doctrina de estrada, que es la, dip, la diplomacia que tiene México, se basa, digámoslo así, ellos lo dicen de una forma muy demagoga, que ellos... Eh, eh, tratan con los pueblos no con sus ideologías una cosa así eh, te lo van cambiando según les parece pero claro es que la cuestión es que eh, reconocen en cada caso lo que quieren unas veces eh, unas veces la ideología el, el gobierno y otras veces el pueblo entonces entonces reconocen a díaz-cane reconocen a maduro y cuando no quieran pues no reconocerán al que al que no quieran reconocer o sea es básicamente que hago lo que quiero <risa> una cosa es así una diplomacia que le resulta esa prudencia extrema más rentable que otras beligerantes pues sí. ahí está a ver yo siempre el he dicho perro. que yo siempre he dicho que la diplomacia es el arte de lograr ser injusto a tu favor o sea no se trata no se trata de, de cumplir la justicia internacional sino arrimar el asco a tu sardina y tener amigos y, y, que, y que estén interesados en favorecerte a ti ya está eso es así de sencilla es la diplomacia entonces, bueno, pues la pueden vestir de justicia o de determinados ideales, pero no se engañen, o sea, el objetivo es el objetivo. Bueno, eh, bueno la verdad es que tenemos muchos temas y la verdad es que, hablando aquí de la CELAC y de, y de toda la, la... Es que a mí me enerva, de verdad. Me enerva porque yo siento que... A ver, que la OEA, pues que tampoco era... yo Tampoco es santo de mi devoción la OEA, o sea... Eh, y, y, y que vea que eso es lo mejor que hay. Es que es que se me cae el arma al suelo. Entonces digo, bueno, costaba mucho trabajo mantener cierta, cierta normalidad. Parece ser que la OEA logró tumbar a Evo Morales, después de muchísimo muchísimo esfuerzo por demostrar el fraude, después de mucho esfuerzo, eh, Frunzelceño no está de acuerdo. No, que es que efectivamente la OEA es más jarrón chino que otra cosa. Es efectivamente, Pero... sí lo de Evo es más complicado de lo que se tiene a simple vista porque, a ver ¿cómo es que el ministro de Evo gana las elecciones por mayoría apenas logran sacar a Evo del, del panorama? Ha habido un pucharazo y de hay ándale. algo que no queda claro ¿entiendes? Y es que la propia élite boliviana está inundada de corruptos y está inundada de cómplices con el cartel ese, el gran cartel productor y procesador de droga que encabezaba Evo y el cartel de Sinaloa. De, oye, a propósito, ¿y estas neutralidades mexicanas con Venezuela no tendrán que ver con el cartel de Sinaloa y el hijo del Chapo Guzmán devuelto a su casa cuando lo agarraron? Eh, sí. y hay cosas que son realmente groseras, ¿no? Eh, para entender que esas complicidades están muy, muy a la moda, digamos, ¿no? Y Bre que sí, sí. no nos extraña... Ya perdimos la capacidad de asombro hace tiempo. ¿eh? Eh, uno cuando, cuando está ya en esta edad, de, de, ¿cómo se llama? de, de ver las cosas con bastante eh, poca vehemencia, llega a la conclusión de que bien, hay como, como itinerarios que hay que recorrer casi obligados. ¿Quién iba a imaginarse que los venezolanos iban a lograr dejar establecer por 22 años una dictadura tipo de filtrafas humanas como la que reunió Chávez a su alrededor y ahí están los tipos se robaron todo, acabaron con todo el problema es que tú sabes lo que sí es amenazante para ese régimen todas las banderas del chavismo fueron arriadas pero no porque ahora cambiaron de opinión no porque se acabó el negocio socialista arruinaron la economía basada en la metalúrgica en la electricidad gratuita en el petróleo abundante y en las mayores reservas del mundo. Venezuela tiene que importar gasolina, chicos. Sí, señor. Eh, sí, señor. Es una, digamos, la, la maldición de mi ley. Mi ley dice el, eso de, el socialismo es una economía tan fracasada, un modelo tan fracasado, que Venezuela, el país del petróleo, tiene escasez de gasolina. Este, Argentina, el país de la carne, tiene escasez de carne. No, bueno, a ver, Cuba, Cuba que es una isla y no tiene pescado Cuba que es la, la isla del azúcar No hay azúcar o sea, Escúchame, uh -huh. es que lo logra Bendito sea Dios La, la, la sí, sí. economía socialista esta. Ojo españoles ¿eh? Que a ustedes le quieren llevar poco a poco A la misma situación De, de, de, de, de absoluto Desastre histórico nuestra gran, es... bendición, nuestra gran bendición Es que no tenemos nada más que nuestro trabajo no tenemos recursos naturales, no tenemos, tenemos producción. De hecho. Sí, es... pero ya, ya lograron una vez con la reconversión industrial del señor, este, ¿cómo se llama? Felipe González, acabar con la octava potencia industrial del sí, mundo, señor. que es España. Ya van en declive y están hasta endeudados hasta la coronilla. Si a sí, ustedes les sí. exigen el pago de todo lo que deben, tienen que rematar el país. De un Totalmente. Día pero totalmente, pero totalmente ya hablamos alguna vez de, de la deuda de China asombrosa que tenemos que me puse a investigarlo y dije no puede ser, y, y por deudas muy parecidas, China ha ejecutado y se ha quedado, lo comentábamos aquí con el puerto de... ay ¿de dónde eres? de India, de, de Sri Lanka exactamente, exactamente o sea que, que mucho cuidado con, con la, en la ratonera en la que nos han metido bueno, eh, yo no sé si queda algún fleco, alguna cosilla que quiere decir. Que hay que, digamos, rodear a Vox de, de afecto y de apoyo masivo, porque como dice la gente ya, Vox es lo único que les queda. ¿eh? Totalmente. Cierto. Solo queda Vox. Así es, así es. Bueno pues con esas palabras nos quedamos, ya saben ustedes que pueden encontrar las intervenciones de nuestro contertulio el doctor Alberto Franceschi en el canal Repúblicos TV y también lo pueden ustedes buscar, buscan a Alberto Franceschi en diferentes redes sociales y creo que está otra vez en todas y además eh, me consta que en Instagram van a, van a dar un buen pelotazo, me consta eso, me consta que les va a apoyar la gente espero que sea así, porque la última vez me dieron el pelotazo por mí. Que me, sabotean. me sabotean cada... Ya lo sé, de la ya tarde. lo sé, ya lo sé. Vamos, vamos a... a ver si nuestra eficiente si nuestra Johanna Montenegro este nos saca al aire de nuevo. Yo estoy seguro de que sí, yo estoy seguro de que sí. Bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación de hoy. ¿eh? No, un abrazo, que muchas gracias. Hecho. Muchas gracias por sacar el rato, un abrazote.